Muy buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar en este espacio representando al Ministerio de Minas. Eh, este espacio eh, correspondía a la ministra, se encuentra eh, en el exterior con el presidente. Entonces, me pidió que diera algunas palabras en su nombre. Eh, quiero dar un saludo muy especial al doctor Lloreda, eh, por esta invitación eh, a los representantes de las empresas del sector. Eh, entiendo que también hay congresistas, hay funcionarios del gobierno nacional, a los medios de comunicación y en general a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Eh, yo quisiera empe empezar eh, reafirmando con todos ustedes eh, lo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos como adscrita del Ministerio de Minas, eh, ha generado unos lazos con todos los sectores, con todos los actores del sector, para lograr una transición energética justa, que es a lo que le estamos apostando en este gobierno. El contexto geopolítico internacional y la crisis climática global están transformando las políticas y los mercados energéticos en las próximas décadas. El mundo entero está, está pensando en nuevas alternativas de manera debida, pues que sean más sostenibles y que procuren el cuidado de la vida. Esto lo escuchamos recientemente del presidente Gustavo Petro, en la clausura del sexto encuentro y feria de renovables de la TAM. Desde este gobierno estamos comprometidos por una Colombia potencia mundial de la vida y para ello trabajamos en pro de lograr transformaciones de fondo que son necesarias y que permiten creer capacidades nacionales para enfrentar la crisis climática y sus impactos en la sociedad, los ecosistemas y la biodiversidad. Tenemos que hacer viable la coexistencia entre el medio ambiente y el desarrollo productivo de mano de la industria que tenemos hoy en el país. Esto caminando a una transición energética justa que provee cuatro principios fundamentales. El primero de ellos es que sea equitativa. Esto significa que se reconozca la energía como un bien común. Segundo, que sea gradual, que asegure la soberanía energética del país. En tercer lugar, que sea participativa y vinculante a las comunidades, a todas las empresas y a todos los gremios y actores que forman parte del sector minero energético. En cuarto lugar, que sea intensiva en conocimiento. Es decir, que necesitamos trabajar para fomentar los cambios estructurales que exige la transición energética. Por lo tanto, necesitamos fomentar el conocimiento en todas nuestras instituciones educativas. Actualmente, el Ministerio de Minas y Energía lidera la hoja de ruta de la transición energética. Esta se ha desarrollado con un enfoque intersectorial, territorial, étnico y de género. Próximamente se dará a conocer. En este ámbito, los hidrocarburos juegan un papel muy importante. ¿Para qué? Para materializar en realidad lo que es la transición energética. Esto se ha mencionado igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo, que busca hacer de Colombia un país con mayor inversión en ciencia y tecnología, potencializando la investigación y el desarrollo para que, las bases se para que con estas bases se convierta en un líder de lucha mundial por la vida, por la humanidad y la naturaleza. Estamos frente realmente a una, a una oportunidad de transitar de una matriz energética primaria hacia una matriz energética diversificada. Esto basado en nuestras potencialidades que tenemos como país en energías renovables que fortalezcan las capacidades en términos de una economía productiva. En todo, en todo esto, ¿cómo participa la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Como todos ustedes saben, eh, la agencia está orientada a diseñar e implementar estrategias que generen competitividad del sector con una misión específica, de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. En este sentido, es un... o sea, quiero comunicarles que la Agencia Nacional de Hidrocarburos sigue cumpliendo su función de su creación. Nosotros trabajamos para esto, para administrar integralmente los recursos hidrocarburíferos y eh, fomentar la exploración de los contratos que actualmente tenemos vigentes. La NH Juega... Por estos motivos, un papel fundamental para fortalecer la seguridad y soberanía energética en hidrocarburos, además de apoyar la transición energética y la economía verde con transformación e innovación institucional. Recientemente, eh, el Ministerio de Minas ha delegado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, eh, pues algunas funciones que nos permite avanzar en conocimiento en energía eólica, en geotermia y en hidrógeno principalmente. Para esto, la agencia invertirá 640 mil millones de pesos en los próximos cuatro años en proyectos de transición energética. Este es, es, un, es un valor bastante importante que esperamos realmente invertirlos de una forma eficiente. Nuestro compromiso como agencia es consolidar las bases de esta transición de una manera gradual y que permita y que garantice la confiabilidad y estabilidad del sistema energético. Nos referimos a un tema de transición, por lo tanto, es gradual. Actualmente la agencia administra 325 contratos que se encuentran vigentes, por lo que vale la pena destacar que desde el año 2014 en la agencia existe o se creó un proyecto de estrategia territorial de hidrocarburos. Este se basa en el fortalecimiento de las entidades del Estado que por competencia deben atender las diferentes situaciones que se presenten en las regiones donde se desarrolla la actividad de hidrocarburos. Esto se traduce en que necesitamos llevar a cabo una gestión coordinada, planificada y efectiva de prevención, atención y transformación de las situaciones que se presentan en los proyectos de esta actividad. Para esto, eh, igualmente, se han destinado 160 mil millones de pesos para invertir en los próximos cuatro años eh, que se plantean para llevar a cabo acciones que contribuyan a un territorio y a una sociedad incluyente. El trabajo con las autoridad autoridades ambientales, en este sentido, es muy importante. Ha sido fundamental y determinante en la gestión del desarrollo del sector de hidrocarburos. Estas alianzas han propiciado un mejor desempeño de la industria, generando procesos de construcción y consolidación de información ambiental y social relacionada a las áreas de interés de hidrocarburos para lograr una mejor planificación y gestión. Esta ruta de trabajo nos ha permitido mejorar nuestros procesos, y establecer una agenda conjunta para lograr a cabo, a buen término, las acciones necesarias para enfrentar los, los desafíos que hoy en día se nos han presentado y llegar a soluciones reales en un corto y mediano plazo. Al día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una producción de eh, aceite de petróleo de 7, 765 mil barriles por día. De esto, el 30% de esta producción corresponde a contratos que se han firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y es muy importante resaltar que el 39% de este valor proviene de proyectos en los que se ha desarrollado recobro mejorado. Esto que indica un compromiso de las compañías también por aplicar nuevas tecnologías en el recobro mejorado. Actualmente también tenemos una producción de, de gas de 1.050 millones cúbicos por día. ¿De dónde proviene? De los campos que tenemos localizados en el Piedemonte, en el Valle Inferior del Magdalena y en la Guajira principalmente. Dentro de los campos de recobro mejorado, vale la pena resaltar a Andina, Índico, Rex, Caño Sur, entre otros. El país hoy cuenta con proyectos de transición energética que han llevado a cabo algunos, algunas compañías. Estas, estos han estado direccionados a un ahorro energético, a un autoabastecimiento, generación con energía solar y claramente reducción de las emisiones de gas. Esto que muestra un compromiso, un compromiso de ustedes también en, en esta transición que estamos llevando a cabo todos como sector para finalizar, quisiera reiterar que seguimos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en el Ministerio, escuchando y entendiendo las propuestas y las posibles acciones por parte de ustedes, de acuerdo a la realidad y a lo que está sucediendo en nuestros territorios. Esto bajo un criterio ético, social social de respeto por el medio ambiente, de los derechos humanos, que todo esto conlleva a una transición energética justa, segura, confiable y eficiente. Muchas gracias.